Bueno, vamos a la pregunta del día. ¿Estaría usted de acuerdo con movilizaciones en San Francisco de Macorís para exigir destitución del nuevo director noreste de la Policía Nacional? Esa es la pregunta. Háganos el feedback. 829-451-3381. Eso es nuestra vía de comunicación a través de WhatsApp. Adelante, señores. ¿eh? ¿Qué bueno, les parece? Mal. ¿Cuántas cosas? A propósito, ese es el tema que tenemos en el día de hoy. Sí, sí, así mismo es. El Falpo amenaza con protesta en San Francisco de Macorís por designación del director del Nordeste PN. El Falpo, eh, bueno, déjame dejar eso para el comentario cuando me toque. Sí, sí. Bien, señores, la tranquilidad que se percibe hace meses en San Francisco de Macorís podría estar en riesgo y que el vocero del Frente Amplio de Lucha Popular, Falpo Raúl Monegro, advirtió ayer que el movimiento popular en esta ciudad se estará reuniendo con otros sectores para movilizarse contra la designación del general Sena Rojas en la dirección noreste de la Policía Nacional. Las razones del Falpo para protesta es que acusen al general de ser el responsable de la muerte de Vladimir Valdera, Recordamos que Valdera fue un joven dirigente popular y de izquierda, quien murió a consecuencia de un disparo en el marco de un movimiento huelgario en esta ciudad. ¿Consideran ustedes que debieron elegir a otra persona para dirigir el Comando Noreste de la Policía Nacional por las razones dadas por el Falpo, u otras, o por el contrario, piensan que el movimiento popular ya no tiene el poder de convocatoria, por lo que la exigencia no será escuchada? Vamos a ver... ¿Qué les parece, señor, la antigua? Miren, quiero iniciar felicitando primero al Falpo. Al Falpo. Sí, sí. Pues oh. Tenemos que ser, tenemos que ser eh, eh, sinceros y equilibrados. Eh, ¿Por qué? Porque ellos, como grupo de presión, hacen una función muy importante en la sociedad. Independientemente de los de, de lo disturbios, ¿verdad? Si le quitamos los disturbios, vamos a llamarle protesta. Eh, en sentido general, olvídese de la goma, de la piedra y eso. Eh, de la función que ellos desempeñan como grupo de presión, que sirven de contrapeso al poder que ejercen las autoridades. Eso es importantísimo, muy, pero muy importante. Y en el caso, por ejemplo, del Falpo en San Francisco de Macorís, que yo me atrevo a asegurar que es el Falpo, eh, la unidad del Falpo, más eh, concreta que hay en todo el país. Yo no veo, por ejemplo, en, en Tenares, ni en Salcedo, en Santiago, esos niveles de, de, de, de concentración, del falpo, de participación, de exigencia. Yo no lo veo en la capital así, de manera tan concreta, no lo veo en ninguna parte. Y aquí en San Francisco de Macorís, ellos tienen, eh, están muy unidos y por eso hay que felicitarlos, porque esa, esa función que ellos desempeñan es muy importante. Ahora bien, separando una cosa de la otra... Tenemos que eh, decirle a nuestros amigos del Falpo eh, que quizás no es la mejor manera, no es el método de llamar a, a protesta o amenazar con protesta para que se, eh, se, se destituya, ¿verdad? Se, se, se envía a otro lugar a un general, porque primero se, se está hablando del caso de Vladimir Valdera, de la muerte de este dirigente del Falpo, que eh, eh, pierde la vida en una situación aún no esclarecida y para poder opinar del caso yo quisiera hacer varias preguntas tal vez alguien me la pudiera responder ¿Quién realmente disparó el arma que sea? que aún no se sabe qué, qué tipo de arma fue, se habla de una escopeta eh, ¿Quién disparó el arma eh, con que ¿verdad? perdió la vida eh, Vladimir Valdera? ¿Se ha determinado? ¿Quién dio la orden? Por ejemplo, en este caso específico se habla de, del general eh, de la plaza, actualmente Cenas Rojas, pero y tenía ese policía la orden específica del general de disparar a Mansalva. Eso no se ha determinado. ¿Cuál es la, la imputabilidad que usted le puede eh, adjudicar, por ejemplo, al, al general? en un hecho que ocurrió cuando él ni siquiera estaba presente y segundo y por último mira, ¿qué pasó ahí? que no se le ha dicho a la población, no se le ha dicho a la familia, no se le ha dicho al falpo y no se le ha dicho a la población que tiene el derecho de saber ¿qué pasó ahí? eso se hizo una investigación vi que vinieron a medir eh, había una persona midiendo ahí la distancia y que yo ¿cuánto? pero luego de eso nunca se supo realmente lo que pasó. Y entonces, ante un hecho incierto que no se sabe realmente qué fue lo que pasó, ¿cómo podemos nosotros, como sociedad, exigir eh, eh, que, se, que se envíe a otro sitio o protestar porque hayan traído aquí a un general que eh, estuvo dirigiendo las tropas de la policía cuando ocurrió un hecho del que él no necesariamente tenga vinculación directa. Aquí hubo un, un, un asesinato de unos jóvenes supuestamente confundidos por, por la policía con delincuentes y, y los mataron. Aquí, eh, familia, ¿verdad? De, de, de nuestro amigo, sobrino, incluso de nuestro amigo Jorge Peña, y eso, ese muchacho lamentablemente le quitaron la vida. El general tenía, tenía conocimiento el que estaba en ese momento, tenía control de esa acción, evidentemente que no. Entonces tenemos que eh, deslindar una cosa de la otra eh, y tratar de llamar a la cordura, claro, ellos tendrán todo el derecho y naturalmente, eh, si, si nos están viendo, bien pudieran llamar al programa y explicar cuál es realmente eh, eh, su posición con relación a, a, a este hecho, al hecho de la muerte de Vladimir Valdera. Bien, Carolina. Eh, hay que recordar que ya a tres años y algunos meses, para agosto específicamente, cuando pierde la vida este joven dirigente eh, popular de acá de San Francisco, una persona muy apegada a los intereses del pueblo, siempre estaba de frente ahí, eh, una persona que estuvo muy apegada a la defensa de temas de importancia para los ciudadanos de San Francisco de Macorís, dirigente social, político y una persona que tenía el cariño y el aprecio de muchos franco-macorizanos. Debemos de recordar los diferentes sectores, no solo de San Francisco de Macorís, eh, sino del país. A nivel universitario eh, fue muy doloroso, pues eh, el joven Vladimir hacía vida eh, en la universidad, laboraba ya. una persona que no se le puede, vamos a decir, tildar, de que hizo una u otra cosa en el aspecto del mal comportamiento ciudadano. Debemos de recordar también todo lo que se dio en ese momento. La investigación que hizo, o los resultados que presentó una comisión que estuvo investigando el caso del Ministerio Público, decía que él fue ultimado con una pistola de fabricación casera, lo cual, por supuesto, el FALPO, eh, pues denegó y dijo que no fue así, que no que no es, que esa no era la realidad, que no había acontecido. Lo cierto es que también debemos de recordar en ese momento que no habían imágenes, según eh, eh, la policía o el Ministerio Público nunca se presentaron imágenes del caso. ¿Tú, tú, Luego ¿tú, qué, vimos… ¿Tú viste alguna vez la autopsia? Eh, Entonces, el, el video, o sea, en fotos, no, autopsia, no directamente, no, no, okay. no vi el informe. Okay, okay. Eh, o sea, me estoy eh, sumiendo a las informaciones que dio en ese momento el Ministerio Público, que decía que fue con un arma de fabricación casera, que fue asesinado. El Falpo denegó esto, luego se presentó, el mismo Falpo eh, fue que presentó como un video donde se decía que ahí era que se presentaba como el caso del disparo y demás, pero esto no llegó a ningún lado. Lo que sí es que a la fecha no está esclarecido. Eh, el crimen, el asesinato, sea quien haya sido. Esto es más o menos un recuento de lo que pasó en ese momento. Ahora, nosotros aquí en San Francisco de Macorís, el que es de San Francisco de Macorís, conoce este dicho: que el que muere en huelga, o sea, el muerto que, la persona que muere en huelga, está pago. Me parece que sí. algo muy los, terrible. El muerto de huelga no se paga. No algo muy no terrible, porque imagínese usted qué garantía de vida, ya sea un ciudadano recordando. Eh, eh, la, la vez los médicos Que murió un médico Me parece que fue En una guagua De Caribe Tours Que iba Y, y, y queda, en, queda en el aire No, no, no se determina nunca corne, lo, Una vez tiraron Unos uno tiros Y, y piedras A una guagua Que venía de Samaná uh -huh. y, y mataron un muchacho Un muchacho de Samaná Que venía En una ventana Así mismo eh, Diferentes casos En el que estamos tratando Hoy en el caso De Vladimir Valdera La pregunta Entonces serían Las siguientes Partiendo de que Tenemos el general que estaba a cargo de la dirección cuando sucede esto, yo creo que tú citabas algo así, ¿tiene eh, la responsabilidad ese general de lo que aconteció? ¿Maldirigió sus tropas en ese momento? ¿Sobre quién recae la responsabilidad de una mala investigación del Ministerio Público en ese momento que no se determinó para que se sancionaran quienes cometieron la culpa, quienes cometieron el hecho? Ante esta nube de cuestionantes, nosotros decimos, ¿es válida la protesta? ¿A quién es que se le debe ejercer la presión? Ciertamente un caso impune, como tantos otros, eh, de los procesos huelgarios. Creo que el FALPO, como organismo eh, popular, está cumpliendo con su rol de hacer un frente y de decir, estamos aquí, porque no se pueden quedar de brazos cruzados, de, de callados, como que no ha acontecido nada. Viéndolo del punto de vista de ellos como organización, entiendo que eso es lo que deben de asumir. Ahora, planteamos estas otras cuestionantes a ver si es eh, lo más correcto, como para el pueblo, para el propio general, eh, a quién es que se debe dirigir la manifestación y todo lo que engloba esto. Lo que sí si nosotros esperamos que en momentos que tenemos de, para cerrar, chamo, en estos momentos de crisis, de precariedad económica de producción en los negocios, nosotros no necesitamos 24 o 48 días de huelga. entonces se imaginan. Bueno, mira, este, yo no estaba en San Francisco cuando ocurrió el okay. caso de Vladimir. Yo estaba en la escuela como su director de la escuela. Eh, no conozco tampoco las ejecutorias del general Cena Rojas. No lo conozco. No uh -huh. lo conocí. Eh, pero cuando llegué me encontré con eh, los, la, los, los datos, los uh -huh. pocos datos que, que habían en la que lo manejaba Regis y Vitorio con cierta cierta eh, ¿cómo te digo? con cierto celo ¿no? sí, celo en el sentido de que tampoco quiso hacerlo con el caso de, de, de Marlin, o sea que no te creas que, que haya, tenía algún interés en ese caso sino él tampoco <coughs> perdón, él tampoco quiso hacerlo con el caso de Marlin pues yo me ofrecí y él no quiso bueno, sigue tú tu caso bien, la cuestión es que no tengo elemento de juicio en el sentido de saber si ese general es buen oficial o no lo es. Sí he oído, sí he escuchado que ha tenido algunos escándalos en los lugares donde ha estado y sé que lo sacaron de Santo Domingo Este o Santo Domingo Oeste por unas quejas que hubieron de la sociedad de ahí. Ahora bien, vamos al contexto de lo que estamos tratando. Lo que el Falpo está planteando es algo que no tiene sentido lógico ni práctico. Y no tiene sentido lógico y práctico porque ellos están tratando un asunto que prácticamente es al Falpo y a la familia de Vladimir que le compete. O sea, un asunto personal que ellos tienen con el general Sena por ese asunto. Ahí hay un error grave y es el único error que he visto en todo esto y fue que Regi Victorio, procurador fiscal a la sazón cuando ocurrió el hecho, se aguantó siete meses para para sacar una investigación que debió haberse sacado en dos meses a lo sumo, después de haber interrogado a todo el mundo. Se, y otra cosa, se fueron a la capital a dar la rueda de prensa donde se presentaba al público la investigación que hizo Regi. El hecho de durar siete meses con esa investigación creó una situación, de una aureola de desconfianza, que Regi se ganó. Se lo dije a él, se lo comenté, pero él no entendía. Rey era un burro de la sierra, tipo encerrado. Entonces, no quiso entenderlo. Pero realmente ese fue el único error. ¿Por qué? Porque se hizo una investigación. La autopsia, por eso te preguntaba, plantea, plantea que Vladi tenía un, un taco de un tiro tipo escopeta aquí. ¿eh? En, el, en el seno paranasal. Y eso fue lo que le provocó la muerte porque hubo un paro cerebrovascular. <ríe> o, sea, o sea, estamos hablando de un arma de alcance medio, alcance corto. La policía estaba a una distancia. Por eso cuando tú hacías el comentario decía, yo vi gente ahí midiendo para determinar qué alcance podían claro. tener las escopetas que, tenía, que estaba usando la policía, que nunca son escopetas de, de tan largo alcance porque las escopetas que tiene la policía ustedes las han visto son, que, sí. que utilizan, son a menos que no tengan un fusil, ellos hablaban de un fusil, ellos hablaban de un fusil, pero el tiro que apareció en el cadáver no era un tiro de fusil, porque la autopsia yo la vi, y qué pasa que el, que el tiro ellos decían, trajeron un experto en balística de la gente del Falpo de Santiago, y ese explicó que los tiros de, esos, de esas armas como que se arreglaban Incluso habló de un cartucho Exacto. que se utilizaba para matar elefantes. Exactamente, pero eh. nunca probó eso, porque pudo haberlo traído el cartucho, pudo haber hecho, pero no hicieron, simplemente lo plantearon. Lo que sí es verdad, y eso no me deja mentir Joel Martínez, que cuando se presentó la, la investigación que hizo Regis, yo le ofrecí acompañarlo a ellos, al falpo acompañarlo donde el Procurador General de la República, para que el Procurador General de la República hiciera una investigación adicional, investigara de nuevo el asunto, por lo menos le diera la satisfacción de tratar de ver si se aclaraba el entuerto. Nunca aceptaron mi propuesta. Le dijeron que sí, que vamos a ver, nunca volvieron. Joel Martínez sabe muy bien que yo se lo ofrecí, en más de una ocasión y no lo quisieron. ¿Por qué? Bueno, porque lo que se dice es que el disparo que mató a Vladimir salió del grupo de ellos. Salió del grupo de ellos y que probablemente haya sido un disparo que no fuera adrede. A lo mejor lo mataron por un por un mal manejo de un arma, como ha pasado en muchísimos casos, en muchísimos casos, y luego se busca un chivo expiatorio. No digo muchísimos casos de protestas y eso, sino en otros momentos. Conozco, tengo, He llevado casos en los tribunales en que mis clientes no son responsables de las muertes, sino que ha habido... Señores, las armas son una máquina peligrosa. Usted no sabe para dónde usted tira, Usted en medio de la adrenalina no te permite, a menos que usted no sea un experto en armas, un, un, un militar, enfilar bien tus cañones. Por eso es que muchas veces el mismo compañero tuyo te, te, te, te da el tiro que te mata sin querer que hemos visto casi. Y eso, y eso pasa. Y o sea, hubo, hubo discusiones con relación a, a, a eso, a la distancia en la que se encontraba la policía, que normalmente siempre se coloca en la Avenida Libertad. Exactamente. Eh, difícilmente la policía sube más, porque es como si fuera una especie de, de juego del gato y el ratón. Uh -huh. Tú sí, me sí, tiras, sí. yo te tiro. Y sí, es como una especie de zainete. Exactamente. Entonces, <risa> había comedia. que ver eh, la distancia. Entendemos que fue una esquina, una esquina y, y media, más equina o menos. y media. De y media. distancia y... En la que se encontraba el joven Vladimir Y entonces eh, Efectivamente la, la autopsia revela todo eh, Y ahí dice eh, Por ejemplo eh, Si se quiere el, el, el orificio qué tipo de arma pudo pudo ser Y entonces en función de eso No creo que fuera algo tan complejo No fuera algo eh, tan complejo Salvo que se quisiera ocultar Algo entonces sí se hacía complejo eh, yo no creo que hay, incluso lugares donde había cámaras de seguridad, que luego no aparecieron los videos, supuestamente, eh, bueno, que hay había, un video, gente, había hay, gente que como, como que no quería problemas. Hay y, un video, oye, ¿sí? hay un video que incluso el Ministerio Público lo analizó, hay un video donde se ve a Vladimir eh, en, en, una, en una posición cuando le, le da el tiro y él cae, y alguien que está al lado de él o cercano a él sale corriendo. ¿Ok? O sea, ese video el Ministerio Público lo analizó, o sea, Regi en, la, en el informe lo plantea, dice que ese es el, el video en el momento en que el tiro por, por equivocación se le pega a, a, a Vladimir, realmente que no fue la policía, eso es lo que plantea el informe. Sí, este ha sido el planteamiento. Eh del, ...del Ministerio Público y de, y de la Policía, de alguna forma pues se desligaron del tema, según de, de, de la acción, según los resultados arrojados. Nunca hubo conformidad del otro equipo, del otro bando, que decían pues que no era como planteaba la investigación el Ministerio Público. Pero tampoco quisieron investigarlo. Con eso que te... dice Amado, que se puso a la disposición sí, sí, sí, claro. y que no se vio la motivación no, o el no, interés... No. Entonces, no, no. como que... Yo se lo ofrecí, incluso incluso había armado, armado porque en ese tiempo era, era don Jan que estaba en la Procuraduría, y el asunto era como, había que hacer una cita, yo incluso conversé con el, con el asistente de él, eh, me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, la cuestión es que conversé con él, expliqué la situación, le digo, cuando yo lo solicito, yo lo que quiero es que me, me den de, de, de una vez la cita para yo, porque no quiero ponerme a hablar baba con esta gente y que después ustedes no quieran recibir. No, no, está bien, no hay ningún problema. Usted nos avisa cuándo y nosotros le damos una fecha. Entonces... O sea, todo estaba armado, pero el Falpo no quiso. No sé por qué. Viniendo a, a, aquí a la actualidad, el Falpo amenaza con protestas en San Francisco de Macorís por la de designación del director. Uh -huh. Nosotros ponemos aquí en la mesa lo siguiente, ¿está dispuesto San Francisco de Macorís a que esto se dé en busca de, de, que, de que se movilice el general? ¿Esto va a traer consigo otros resultados? O sea, cuando tenemos al Falpo como organización y a los familiares, y que tú bien decías, Amado, que es casi un asunto personal ¿Cuál es la forma wow. o el mecanismo que debe de tratar el falpo como organismo social, popular? Eh, enviar un comunicado, hacerlo de manera formal o presionar para que se lo lleven si no va a haber huelga. Entonces, como que estas cuestionantes nos dicen o nos preguntamos qué es lo que deben de hacer. Somos nosotros eh, o debemos de cargar de alguna forma por, nos duele y nos dolió y, y qué lamentable. Podemos nosotros como ciudad, como pueblo cargar con esto. Bueno, tenemos una llamada. No, no, no, debiéramos. Vamos a ver una llamada que tenemos. Buenos días. Buen día. Sí. Buena. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Quién nos sí, habla? La vamos aquí de San Francisco de Macorís de, de, de San Vicente. Adelante. Buen día. Díganos. Oye, ¿qué pasa? Con el caso ese de Vladi. Ajá. Si la policía hubiera querido investigar de verdad, investiga todos los videos que hay ahí y toda la cámara. La policía la investigaron y no quisieron decir porque el tiro salió de abajo. El tiro salió de la libertad y subió para allá, para Vladi. Tiraron a Vladi a matar porque hay un video que ellos no lo vieron. Que si, lo que si ellos nos escondieron cuando se ve un policía cambiando una arma por la otra con un otro policía y apuntando hacia arriba, y Vladi lo mató la policía, y la policía tú sabes que estamos en un sistema que se encubre todo en la policía aquí y en, y, y en el país entero, cuando un policía lo mata, aparece de una vez matador, cuando un, a un rico lo matan, aparecen de una vez matadores, entonces sí. ahora con este caso de Vladi, no quisieron resolverlo porque a la policía no le convenía de momento. Y el general ese, que nunca trabajó aquí, que lo que vino fue a cobrar su botella sentado ahí y a darle golpe a, a, a todos a todo los jóvenes aquí en Macorís. Y él sabe que fue su compañero, que fueron sus compañeros los que mataron a Vladi. Y si hoy no hay justicia, porque aquí la justicia siempre ha estado podría, Muchas gracias. Eh, bueno, yo, yo no, y eso no te lo puedo discutir, pero fue lo que dije del principio en mi comentario, no conocía a Sena mientras estuvo aquí, no sé qué clase de, de general es, si es un, un troglodita de estos eh, que creen que el hecho de tener un revólver enganchado y un, y, un, y un, ¿cómo se llama?, un rango, sí. porque qué coño es un general sin ropa. <risa> pero es verdad, no, no, no, ¿qué carajo es un general sin ropa? Lo único que te da a ti esa, ese, ese poder es, es la ropa. Bueno. Entonces, yo no sé si él es así, no sé si es así o es un buen oficial, porque yo lo he conocido muy bueno. Ahora, lo que pasa es que aquí la gente se lleva mucho de lo, de lo, del, del manejo que le dan, dependiendo, por, por supuesto, de la posición en que tú estés. Por eso, ustedes ven que lo, muchos narcotraficantes, muchos distribuidores de droga, eh, van a, a, a, a, alegan que la DNCD me puso droga y cuando usted va encuentra un viaje de droga, yo, mi experiencia me dice a mí, cuando usted encuentra medio kilo de droga en un allanamiento, no fue que se la pusiera la policía, no pone, ella te pone un chin si quieren salir de ti para salir de ti, pero no esa cantidad. ¿Usted me entiende? O sea, eso, eso es lo que yo he, yo he aprendido en mis en mi tiempo en el Ministerio Público. Buenos días. Buenos días. Buen día, buenos días, buenos Sí, buenos días. ¿Usted Usted sabe por qué ellos no fueron a, a Santo Domingo a, a la procuraduría. Ajá, dígame. Porque quién, con lo, desacredita, con lo desacreditado que, que estaba ese procurador, eh, eh, lo, lo peor que pudo haber. No, tratado. pero eso no es argumento. No, tiene, no, no, no. No, eso no, no, es una argumento. Cosa no tiene que ver con la yo otra. otra. Estoy, yo yo no. le abrí una puerta. Eso no es argumento. Sí, no, una cosa no tiene que ver con la No, otra. pero claro. Porque ¿a dónde se iban ahí? ¿A la Junta Central Electoral Pero no se se solamente se eso, el amigo que llamó debe saber, si ellos hubiesen ido y el Ministerio Público le falla, al Procurador hubiesen tenido, tenido un argumento más para claro. decir que los responsables fuer, fueron las autoridades, no el FAL. Hubiesen ganado ese argumento, pero no lo ganaron. Exacto. Eso no es argumento. Como, Adelante, eh. buenos días. Sí, buenos días. Buen día. Sí, mira, eh, amado. Hay un primer video que yo lo vi, el primer video que se, defund, que se, defund, que se pasó. Ajá. Ese video jamás ha salido a la luz. Jamás ha salido a la luz. Pero ese video demuestra que fue un grupito de ellos mismos que estaban juntos cuando uno levantó un arma y salió el disparo. Incluso el muerto iba de frente hacia ellos, iba a reunirse con ellos. Así es. Oye, ese video yo lo vi también. Ah, pues ese video no ha aparecido jamás. Por eso es que hay pues no quiso ir contigo. Oye, porque ellos saben que la muerte está ahí en ellos mismos. Y yo no defiendo a la policía. No tengo ningún vínculo con la policía. ¿Tú oyes? Sí, te entiendo. Bueno, pero poco bueno. así. Nada, gracias por su llamada, señores de esto lo importante es precisamente es determinar, determinar las responsabilidades de cada claro. quien cuál fue la responsabilidad del falpo en esto, cuál fue la responsabilidad de la patrulla que estaba apostada ahí en, en el lugar del hecho, una esquina más adelante cuál es la responsabilidad del general que estaba en ese, en ese momento comandando verdad, la región eh, yo te eh, voy a hacer una pregunta a ti tú te crees en lógica tú eres un muchacho con mucha lógica ¿Tú te crees que el director general de la Policía Nacional va a permitir poner en manos del Falpo y de ninguna otra institución su condición, sus su, su decisiones de designar a un funcionario en tal o cual lugar? Si hace claro. eso, si hace eso, Luis Abinader debe de quitarlo de ahí. Inmediatamente. ¿Por, ¿Por qué? Se pierde la autoridad. Claro. O Se pierde la autoridad. Pero claro, el Falpo que entienda eso. Sí. Mira. que no es una cuestión que es el, en sí el pueblo, la sociedad en sentido general Y con esto no, no nos estamos excluyendo, ¿verdad? De la defensa y el apoyo del propio Falpo Sino que hay, que hay que primero delimitar las responsabilidades Ahora, si hubiese sido él que dio la orden de manera específica De, de, de, de mandar a, a, a matar, por ejemplo, a este muchacho Es otra cosa, claro. pero nada de eso se ha determinado Exactamente Nada de eso está determinado. Pero es una situación tan difícil que hasta el, la, misma, la misma organización, el Falpo, ha tenido problemas particulares con familiares de sí. Vladi que no están de acuerdo con las cosas que, que están haciendo y utilizando el nombre de su pariente. Y sería bueno también Entonces, la postura de la familia de ah, Vladi, sí. verdad, de Vladimir con relación a este hecho. Tenemos sí. otra llamada. Buenos días. Buenos días. Buen día, buen día. Muy bien, Adelante. muy bien. ¿Aló? Sí, buen sí, día, lo, lo, escuchamos. Lo, lo escuchamos. Cuéntenos. Bien, le hablo de Villarriba. ¿De Villarriba? Sí, adelante, adelante. Le hablo de Villarriba. La verdad que la provincia de Duarte no sabe qué general de porque en esta zona es un buen trabajo. Y San Francisco Macorís, solo piensa en San Francisco Macorís, no como provincia de Y ese general, y Arenoso Villarriba, hizo una buena la labor. Es decir, que los municipios están con este general. Muchas gracias. Gracias a usted, muchas gracias. Bueno. Mira, Amado, eh, para, estoy buscando alguno, un poco de la historia del general eh, en uh -huh. las diferentes demarcaciones este. que ha estado. Eh, tú citas el caso de que fue movilizado de Santo Domingo Este. Uh -huh. eh, a él los, reas, los reasignan. ¿Ustedes recuerdan cuando pasó el caso de que eh, un seguridad de, de la primera dama uh -huh. fue ultimado uh -huh. que murió ahí uh -huh. se produce la movilización del general en puerto plata en un momento determinado entrando a la página de la policía nacional se le hace un reconocimiento al general sena posteriormente ahora, eh. Eh, no antes para el 2016 pero entonces tengo la información acá eh, mientras eh, voy buscando que cuando se destituye al, al general de la, en Santo Domingo Este Que es a, a, a donde te refieres Se traslada se, se traslada, eh, se produce en medio de un Creciente registro de hechos criminales Al parecer la criminalidad Aumentó en ese momento En la dirección de él En Santo Domingo Este eh, Entonces se da También un acontecimiento De que, que muere Un tal Tiki Tiki Osmildo Eduardo García de 21 años, sí, en el, eh, que se le había impuesto prisión preventiva. O sea, esto es más o menos lo que aconteció en eso que, te, que citabas. Pero más allá de estas dos informaciones, de ese reconocimiento para el 2016, el traslado a la movilización de Santo Domingo Este por el hecho que, que cito de la alta tasa de criminalidad, no tenemos más información, vamos a decir, Mira, de escándalo o de mal comportamiento no. y, y tampoco de grandes reconocimientos. Mira, hay dos cosas. Primero, la criminalidad se dispara en un sector, en una zona, así de manera indiscriminada por dos razones, o descuido de las autoridades que son los que persiguen o cuando las autoridades se hacen cómplices del delito. Es sí, sí. una de dos razones. Eh, y otro error que comete la policía es que cuando pasa cualquier cosa, una muerte importante, como el caso, por ejemplo, del... del, del, del ¿En Santo Domingo este? No, no, el caso Aquí, de, la cosa de la primera dama del guardaespaldas. Ah, sí, del guardaespaldas. Y una vez trasladan el, el que está ahí. Porque de alguna manera sospecha. O sea, eso es sospechoso. Óyeme, yo no entiendo por qué tú tienes que trasladarlo Estamos ante acontecimientos como eso. porque yo te voy a decir una cosa. Los acontecimientos ocurren. Ahora, lo malo es que ocurran y tú tengas la obligación de perseguirlo, de investigarlo y no lo hagas. Eso sí es malo. Pero no que, que ocurra un, un, una cuestión y, tú, y te tengan que dar para como para darle como... Pero entonces crean la, la, la idea de que, de que la culpabilidad viene de ahí. Pero aquí. ahí se da un asunto de seguridad de Estado, ¿no, Amado? Ya en el caso de que sea la primera dama.